En el paso siguiente lo que vamos a hacer es colocar las pegatinas amarillas en la cara opuesta a la que resolvimos en el primer paso. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta al cubo, dejar la capa resuelta como capa inferior y vamos a colocar estas pegatinas amarillas en la capa que ahora es la superior. Vamos a ver los siguientes casos que tenemos. El primer caso es tener ninguna pegatina amarilla en la, capa super en la cara superior y tener dos pegatinas amarillas juntas y dándole la vuelta al cubo las otras dos pegatinas amarillas también juntas, es decir, están aquí y están aquí lo que hay que hacer es colocarse el cubo de tal manera que veamos en la cara frontal las dos, dos de las pegatinas amarillas y hacer este movimiento D2 A2 D' A2 y de 2 así conseguimos tener las cuatro pegatinas amarillas en la cara superior en el siguiente caso tenemos dos pegatinas juntas como teníamos antes pero ahora las otras dos pegatinas que antes estaban aquí ahora las tenemos aquí y en la cara opuesta del cubo es decir las tenemos dos aquí y una aquí y otra aquí atrás lo que hay que hacer es colocar el cubo de tal manera que las pegatinas amarillas que están juntas las tenemos en la cara izquierda. Y ahora, F, D, A, D', A', D, A, D', A', y finalmente F'. De nuevo conseguimos las cuatro pegatinas amarillas en la cara superior. En el siguiente caso tenemos una pegatina amarilla en la cara superior, como podemos ver. Y girando el cubo hasta colocarla, esta pieza, en la posición FI, nos encontramos con que la otra pegatina amarilla la tenemos en la cara frontal. Teniendo el cubo de esta manera es decir, la pieza con la pegatina amarilla en la cara superior la tenemos, tal cual lo tenemos en este momento, el movimiento que hay que hacer es este, D, A, D', A, D, A2 y D'. De nuevo, tenemos las cuatro pegatinas en la cara superior. Otro caso parecido al anterior es este. Tenemos una pegatina en la amarilla en la cara superior y en este caso, si la colocamos en la posición, esta pieza, en la posición FI, ahora no nos encontramos la pegatina amarilla en la cara frontal, sino que nos la en encontramos en la cara derecha, como tenemos en este caso. Aquí lo que hay que hacer es, en primer lugar, A2, para colocar la pegatina amarilla detrás, y una vez que hemos hecho eso, lo que hay que hacer es de a 2 de prima, a prima, de a prima y de prima. Vamos ahora con los casos en los que tenemos dos pegatinas amarillas en la cara superior. Este es el primer caso que se nos puede presentar. Si colocamos las dos pegatinas amarillas en la parte derecha, nos encontramos con que en la cara izquierda tenemos dos pegatinas amarillas juntas. Colocando el cubo de esta manera, hay que hacer F, D, A, D', A' y F'. El siguiente caso es tener, de nuevo, dos pegatinas amarillas en línea en la cara superior, si las ponemos en la parte derecha, nos encontramos con que la, una de las pegatinas amarillas la tenemos en la cara frontal y la otra está en la cara trasera. Colocamos el cubo así y hacemos el siguiente algoritmo, d, a, d', a', d', f, D y finalmente F'. Este es el último caso con dos pegatinas amarillas en la cara superior. Las tenemos en diagonal, así que lo que hay que hacer en este caso es girar la capa superior hasta encontrarnos una pegatina amarilla en la cara frontal y en la pieza de la izquierda, tal y como está en este momento. Una vez que lo tenemos así colocado, hay que hacer F' d prima, f prima, d, a, d, a prima y d prima. y de nuevo obtenemos cuatro pegatinas amarillas en la cara superior.